¡Hola! Soy Otelo Contreras y les traigo un consejo rápido de k -Rain. Fíjese cómo se cambia la boquilla en un rotor regular. Ahora fíjese cómo se cambia la boquilla en un rotor RPS Select. único en el mercado con cuatro boquillas incorporadas en un solo rotor. Y miren esto, la boquilla se ajusta al arco. Apunta la flecha al arco que gustes, 90, 180, 270 o 360 grados. Y selecciona la boquilla a la misma posición, así de fácil y rápido. Es otra manera con la cual K-Rain sigue avanzando sus productos y dándole a usted, el cliente, un valor excepcional. Compre su K-Rain RPS Select hoy en sprinklerwarehouse.com.